Ahí va. <risa> bien, bien, bien, bien. Entonces, Porque a ver, ¿cómo te llamas? Ricardo, Manuel. Manuel. Manuel ¿por qué me estás bloqueando, Manuel? No? Dame una, dame una, dame la déjame Maestra, una. Deja maestra, maestra, no, maestra, ya, maestra, te maestra ¿por ¿qué te ¿Es que, pasa, Maestra? Pero ¿no? ¿qué te pasa, qué? yo no estoy Regístrese por favor No me voy a registrar, bueno. cuando saques a las 50 personas Que están ahí adentro sin registrar Me registro yo Porque yo no puedo pasar Porque yo no puedo pasar Porque es nada más con ella el asunto hemos visto pasar personas Que no se han registrado Ni a mí me has pedido que me registre. Es con la maestra, nada más Yo ya pasé para allá Claro, ya no me dejan entrar a las Sabes bien que no me vas a detener. Qué cobarde. Qué cobarde, Paniagua. Necesitas más, compañeros. Necesitas más. ¿Qué les pasa? Déjala en paz. Necesitas más. No les da pena. Estamos dando llamar refuerzos para sacar a una mujer. Del Congreso, a una ciudadana, a una ciudadana. Allá adentro hay otras personas, les permitieron entrar. ¿Por qué a la maestra no se lo permite? ¿Cuál es el problema? Catalina Zavala. Oye, pero, ¿por qué no habla? Catalina, ¿por qué no dice no es que.? ¿Por qué no, no dicen no es saludo. Una razón. Pasa? Una razón. Mira la manera como para... la tratan. Mira la manera como la tratan. con la cual no voy a pasar Porque no estoy tendida de tapete. Igual que todos los que están aquí, incluyendo a los diputados. Incluyendo a los diputados. Señores. Señores. A mí se me dejan pasar. Yo paso. A mí, a mí ya dieron instrucciones, no me dejan pasar a la sala. ¿Pero por qué, Paniagua? ¿Por qué? Sí, sí te acompaño en el momento que me digas por esta razón no puedes entrar. En el momento que me respondas, señor. La lista una para una se registre acá no, Una sola razón. razón. No, no. Quiere que no pasar. Salga para que no permita no. la entrada, por supuesto. Pero a... a nadie le están pidiendo que se registre. Hemos visto pasar a muchas personas y no les piden que se registren. Pero ¿Por no? que no, no. a ustedes no las, no. las dejan pasar. No, no. A, mí no, no. Exacto. a mí no. A mí no. no, no. A mí no les pedimos que me registren. Y a mí venimos no. con ella. Porque ¿Por qué señor? ¿Por no, la no, maestra sí. No es contra la maestra este hostigamiento y esta... Este teléfono vale presión? 6 mil pesos, ¿eh? Pero no, no, no, no, no este vale da la razón. Este teléfono vale 6 mil pesos, digo, porque no me vas a detener. ¿O me vas a detener, Pedro? ¿Me vas a detener? ¿Me vas a lastimar? ¿Me vas a lastimar? De ese precio. De ese precio. Eres... No te importa golpear. No te importa infringir la...